Una gran cantidad de personas que todavía están en las cárceles, que han pasado meses y que son inocentes y que su familia los está llorando, que sus hijos, sus hijas eh, esperaron poder pasar la Navidad, las fiestas de fin de año con, con sus familiares. Y no, no fue posible, no fue posible porque el régimen de excepción es tan extremo que viola los derechos de muchas personas. Que impide el acceso a la justicia, que impide el acceso a que muchas personas puedan defenderse, puedan aligerar el tema. Si hubo un error porque lo capturaron, pues al final se pueda resolver de la mejor manera. Nosotros vemos que también hubo una parte que ha violado derechos humanos, ha, ha pisoteado, han... A la luz de los testimonios de la gente que estaba en las cárceles, hay gente que sigue muriendo en las cárceles, hay torturas, hay comisiones internacionales, hay testimonios de personas que ya salieron que cuentan lo que no le quieren contar a la, a la población por parte del gobierno en sí.